Realmente, después de tres años, el momento llegó para nosotros a salir de Uruguay. No hay palabras para expresar cómo, cuánto disfruté mi tiempo aquí um, y también con mi hijo hemos disfrutado mucho. No tenía ni idea cómo Uruguay uh, es una maravilla. Una de las cosas que noté cuando llegué a Uruguay es como los uruguayos pasan mucho tiempo afuera, haciendo ejercicio. Y para mí, es una de las cosas que disfruté mucho. Muchas veces llegué a la oficina por esa rambla, corriendo en mi bicicleta. Fue algo divino. Y también yo podía pasar tiempo caminando con amigos. Yo empecé un nuevo deporte, lo de kitesurf aquí. Entonces, podía disfrutar las playas. Entonces, la vida afuera es algo muy notable de Uruguay. Gracias a ustedes, recibí muchas recomendaciones para cosas que disfrutar en Uruguay, cosas de gastronomía. Yo, gracias a sus recomendaciones, podía disfrutar viñedos, cerveza artesanal, dos mejores parillas de Uruguay. Yo disfruté lugares en La Barre, en Manantiales, en Carmelo, en el interior, en Rivera, en Salto. Había muchos lugares, muchas recomendaciones excelentes. Gracias a ustedes. Tengo que admitir, yo descubrí los mejores, las mejores hamburguesas del mundo aquí en Uruguay. Son mejores que los de los que en los Estados Unidos. Uh, pero una cosa que voy a extrañar mucho son los chivitos. Solo unos meses después de llegar en Uruguay llegó la pandemia y estoy muy contenta que tuve esos meses primeros para disfrutar Uruguay en la, la normalidad, pero también estaba contenta de estar aquí en Uruguay mientras uh, la pandemia estaba. Uruguay fue el lugar lo más seguro en todo el mundo. Estaba muy contenta de estar aquí y no puedo decir gracias suficientemente a los trabajadores de la salud de Uruguay. Ellos son héroes realmente. Pero ahora, mientras la vida está regresando a la normalidad en Uruguay, yo puedo disfrutar la ciudad otra vez. Yo puedo seguir mis caminatas aquí en la ciudad vieja. Y realmente vengo cada, cada fin de semana aquí para disfrutar a las antigüedades, aquí y en la feria de Trista Navaja. Me gusta mucho encontrar un tesoro en una manta en el piso. Es, es un momento increíble y he disfrutado mucho de las cosas sencillas en la vida y que las cosas sencillas en la vida son los, las más importantes. Puedo vivir en una ciudad de paz, uh, con mi hijo siempre jugando, tengo un poco enorme de amigos que son, son divinos y la vida con una, una silla plegable así, un libro, un poco de aire fresco, hace todo mejor. Entonces, es un lindo, una linda vida aquí en Montevideo. Ahora es el momento para cerrar este capítulo y tengo ganas de empezar el próximo capítulo en mi vida. Espero que el, el futuro me trae a más gente y lugares increíbles como descubrí en Uruguay. Este país siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón y estoy seguro que vamos a regresar muy pronto. Amigas, amigos, gracias. Yes, yeah, Stefan.